sean bienvenidos a este nuevo video tutorial pues en este caso voy a enseñarles a cómo insertar datos con PHP en una base de datos de una manera sencilla y práctica en este caso vamos a insertar tres eh, datos que es nombre, apellido eh, también el email de la persona para eso vamos a crear vamos a tener el SAM vamos a activar el SAM, en este caso tengo Apache MySQL activado y vamos a entrar a lo que es la zona de Manejar la base de datos en PHP Miami en este caso, yo tengo una base de datos llamada PHP eh, desde 0 Vamos a utilizarla eh, y podemos crear directamente una tabla. Eh, vamos a crear una tabla acá. Vamos a decir clientes, es decir, clientes tiene tres columnas. Okay. en este caso voy a dejarle un pues sí con tres columnas y vamos a colocar eh, lo que es el nombre el apellido y un email que es de tipo pues vamos a colocarlo barchar de 35 apellido de tipo barchar digamos de 20 y nombre también es de tipo barchar de 20. En este caso no tenemos ninguna llave primaria, dado que no tenemos una identificación, algo que no se repita, que es la clave pues, por una llave primaria. Listo, entonces tenemos a clientes y tenemos a nombre, apellido, email. Tienen que tener en cuenta el nombre de, de las columnas que colocaron la base de datos para poder manejarla de una manera correcta. Aquí se pueden hacer las consultas de lo que tiene la tabla clientes en este caso no tiene nada y vamos a lo que a insertar y a guardar entonces comencemos desde cero tengo el código que hicimos no les voy a explicar cómo hice el diseño porque alargaría mucho el vídeo pero en, el, en la descripción del, del, del vídeo les voy a dejar pues el código para que ustedes pues lo tengan eh, lo único que pues utilicé fue bootstrap para organizar el, el diseño del del, de, este, de este software como tal entonces vamos a hacer algo en, tengo un index.html y vamos a organizar primero las acciones que es form va a tener una acción vamos a decir que va a estar en la carpeta lógica y voy a decir eh, guardar .php eso es lo que va a hacer esta acción el método el cual vamos a utilizar va a ser el post y vamos a tener un botón tipo pues vamos a decirle submit para enviar eh, para el envío de datos, aquí ya voy a decir logica.guardar.khp y vamos a recibir desde ese archivo desde ese archivo los datos que vienen entonces en lógica vamos a crear un archivo que fue el que hicimos guardar.php y vamos a comenzar a pues obtener primero organizar qué es lo que viene dentro de las variables dentro de las variables viene un nombre, un apellido y un email por lo cual voy a colocarles eh, el nombre aquí sería nombre, el name del input aquí apellido y aquí pues vamos a dejarlo como email entonces ese es el valor de los datos o el valor que van a llevar cada uno de los tres datos que vamos a enviar y lo vamos a recibir, pero para eso primero tenemos que hacer una conexión a la base de datos, vamos a decir conexión.php en el cual en los videos anteriores he venido explicando eh, diferentes tipos de conexión y en un video eh, que sigue voy a explicarles un, una conexión más segura con pdo así que estén pendientes a los próximos vídeos, no se olviden suscribirse y vamos a seguir con esto, eh, estamos en la conexión por lo cual yo tengo una variable host que es localhost como se los he dicho en todos los, los vídeos anteriores, una variable user que es root en este caso, yo recomiendo no colocar ninguna contraseña por lo cual la tenemos vacía phpmyadmin y una base de datos que se llama php desde cero Listo. entonces tenemos una variable conectar que es lo que tiene eh, mysql.ly connect y que me recibe un host un usuario una contraseña y también el nombre de la base de datos, entonces así podemos tener una conexión para guardar Vamos a hacer con php, eh, vamos a requerir la conexión, por lo cual vamos a decir, necesitamos la conexión, entonces vamos a decir requiere-conexion.php, eh, entonces estamos requiriendo que se utilice la conexión en este caso, vamos a utilizar, ya que dijimos requiere conexión, vamos a heredar esta variable que se llama conectar en, en el documento guardar.php aquí lo que vamos a hacer es recibir los datos primeramente nombre es igual a lo que tiene la variable POST que es la que va a enviar con el método submit del botón y vamos a recibir aquí nombre vamos a recibir aquí apellido con la variable POST que le colocamos también el nombre de apellido en el input y vamos a recibir un email en este caso no estoy validando eh, ningún tipo de datos, por lo cual sería muy extenso el, el video porque estamos tratando más que todo de enseñar el backend cómo conectarnos y enviar datos con php ¿okay? entonces tenemos los tres datos que vamos a enviar a la base de datos por lo cual lo que vamos a hacer ahora es primero obtener la conexión para conectarnos a la base de datos e insertar en la tabla clientes ¿Cómo lo podemos hacer? de esta manera vamos a decir insertar una variable insertar que diga insert into clientes eh, valúes, por lo cual cuando decimos valúes, estamos determinando que van a ir todas las variables especificadas en las tablas por lo cual la tenemos que es nombre vamos a decir nombre de esta forma Vamos a recibir también apellido y también vamos a recibir el email. Listo, de esta forma vamos a cerrar con punto y coma y tenemos el insert en clientes. Vamos a insertar estos valores. Para ejecutar la consulta, para que inserte, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una query. Ese es un nombre variable solamente. Entonces, entonces, MySQL query con esta opción, con esta línea de código, pues vamos a insertar. Utilizamos la variable esta que tenemos en conexión, que es conectar. La utilizamos aquí para conectarnos y vamos a insertar en nuestra tabla clientes con insertar. Listo. Entonces, para verificar que fue correcto lo que vamos a decir, si query, si la consulta fue correcta exitosa entonces lo que vamos a hacer es eh, tienen que saber un poco de Javascript para entender esto lo que es algo muy sencillo entonces vamos a hacer un script de esta forma script, cerramos script y vamos a hacer un alert un alert de esta forma vamos a decir eh, guardado correctamente y al ser guardado correctamente lo que vamos a hacer es vamos a decir location.href vamos a enviarlo a lo que tiene eh, index.html entonces en este caso vamos a probar eh, cómo nos, si nos está funcionando o qué errores nos podría dar entonces es básico vamos a colocar mario montero vamos a colocar por defecto un correo que se llama correo dinámico arroba gmail.com bueno en este caso me voy a guardar .php no me da ningún script por lo cual vamos a quitar el script de esta forma y vamos a decir hecho correcto si no vamos a decir pues lo contrario incorrecto entonces vamos a escoger esto y vamos a actualizar y me dice correcto por lo cual vamos a ir a nuestra base de datos vamos a ir a clientes y tenemos dos porque al actualizar pues nos envió los dos datos tenemos estos datos que lo acabamos de insertar vamos a eliminar eh, los datos eh, de clientes y vamos a quedar sin ninguna fila entonces, lo que les dije es que lo podemos hacer con javascript eh, vamos a hacerlo de la forma eh, esta, de alert vamos a hacerlo así, con comillas dobles primero script, vamos a cerrar el script vamos a hacer un alert vamos a, a colocar este mismo aquí pero en la forma incorrecto y vamos a ver si nos está funcionando entonces lo que vamos a hacer es esto y me dice correcto por lo cual debemos tener ya los datos de este lado aquí tenemos Mario Montero Codinámico entonces lo que vamos a hacer después de eso es a redirigir con location.hrf eh, vamos a, dirigir, a redirigir al index.html o al formulario. Vamos a hacer de esta forma. Eh, vamos a actualizar de nuevo un poco. No sé correcto. Y listo. Nos trata eh, nos manda la otra. Listo, entonces nos quedó el insertar. Lo que vamos a hacer es probarlo de una manera única, eh, de una manera única, o sea, solamente una sola vez para terminar con este video. Entonces sería Mario Montero Entonces le damos guardar, correcto, y nos vuelve los datos. Por lo cual en la base de datos ya deberíamos tener lo que es el nombre, el apellido y el email. En este caso les invito a suscribirse. Eh, no olviden que les dejaré el código en la descripción del video Y eh, no olviden compartir los videos y estar pendientes de todo Ok, hasta luego